Hola, bienvenido al módulo 3. Como hemos estado viendo en módulos anteriores, debemos tomar decisiones lo mejor informadas posible. La utilización de las herramientas de números para el desarrollo que se apoya en el empleo del análisis estadístico como una guía para la elaboración de políticas, permite realizar el proceso de toma de decisiones en base a evidencia científica. El empleo de métodos estadísticos para analizar datos permite a los líderes y a quienes elaboran políticas tomar decisiones mejor informadas con respecto a los sectores en los que trabaja el BID, a la vez que brinda un marco de trabajo para analizar el éxito de una política o una intervención implementada. La comprensión de los métodos estadísticos clave ayuda a crear conciencia sobre la relación entre los datos y lo que estos significan. Y el conocimiento estadístico permite comunicar los resultados de la investigación con exactitud. El objetivo de este módulo es orientarte con respecto a a los elementos de un análisis comparativo de los datos para entender mejor los problemas investigados. Te presentaremos cuatro formas de analizar datos según la naturaleza del problema a investigar. Para ello, hemos diseñado un diagrama de flujo que te ayudará a elegir entre las distintas técnicas presentadas. Esperamos que completes este módulo en un tiempo estimado máximo de 5 horas y media.